Todos somos Nico, Sofía y Rufina de Chile Create de Ushuaia, Tierra del Fuego. Son las 8 de la mañana y hoy vamos a estar haciendo una excursión que se suele hacer muchísimo acá en Ushuaia. Hace mucho frío, medio grado más o menos, estaba todo escarchado cuando nos levantamos. Estamos en el puerto de la ciudad de Ushuaia. El día de hoy vamos a hacer una navegación hasta el faro. Ahora les vamos a mostrar un poco más cómo es toda la parte acá en el puerto y cómo es después toda la navegación en el canal. <música> Son las oficinas del puerto turístico de la ciudad de Ushuaia. Nosotros, el día de hoy, vamos a navegar con Rumbo Sur. Fue una de las primeras empresas en realizar navegaciones por el canal. Vamos a viajar en un catamarán, que es un barco relativamente grande para más de 100 personas. No sé cómo será con el tema del protocolo. Nos vamos a enterar bien ahora cuál es la capacidad de carga y eso. Las tres casitas que se ven allá atrás son las que tienen catamaranes. El resto de las casitas que van a ver Acá tienen barcos más pequeños O ofrecen otras opciones de navegación Nos dijeron que la navegación para El faro que es la que vamos a hacer nosotros Está más o menos 3000 pesos Vamos a dejar igual por acá el precio exacto Y tenemos que averiguar ahora cómo es Lo de la tasa de embarque, antes se pagaba Una tasa como si fuera un impuesto del puerto Para embarcarse que eran de 40 pesos Hay que ver si sigue o si cambió algo de eso Otra cosa que es súper interesante Es que todas estas casitas que están acá Ahora de ordenadas así, así Hace un par de años estaban allá atrás todas amuchadas Así que si alguien vino hace un par de años puede ser que no entienda nada eh, Yo trabajé mucho tiempo acá Trabajé allá en Piratur y después en una casita de acá, así que Altos datos para ver pingüinos que mucha gente se pregunta cómo es cuando vienen a Cousoaida. Estamos casi en el fin de la temporada de la pingüinera. Si ¿sí? los pingüinos magallánicos que son los que más se suelen ver acá llegan más o menos a principios, mediados de septiembre y se están yendo ahora, cuando empiezan a caer las heladas como la que vimos el día de hoy, hacia el norte, aguas más cálidas. Así que recién los chicos me dijeron que las últimas salidas a pingüinera seguramente van a ser después de Semana Santa para como estirar un poquito más y aprovechar los últimos pingüinitos y después. No va a haber más salidas a pingüinera, pero Lobos, que es la excursión que vamos a hacer ahora, se realiza durante todo el año. Es así, no hay ningún inconveniente. Estamos ya arriba del barco, estamos en el Chonek que es un catamarán de Tolkechen. Tolkechen y Rumbo Sur trabajan en conjunto. No son la misma empresa, pero muchas veces lo que hacen es para no sacar dos barcos a navegar con pocos pasajeros, más en estos tiempos, juntan los pasajeros en una sola embarcación. Una semana sale una, una semana sale la otra y de esa manera compensan un poco los gastos y los pasajeros también a la hora de salir a navegar. La navegación que vamos a hacer el día de hoy visita por ahí tres puntos de interés, por decirlo de una manera. Visita la isla de los lobos. Hay colonias de lobos sudamericanos. Después vamos a visitar también islas donde hay colonias de cormoranes imperiales y vamos hasta el faro que es el punto más lejano que toma la excursión antes de volver de nuevo al puerto de Ushuaia son más o menos dos horas y media tres la pingüinera sí que es la que hablábamos hace un rato es un poco más larga lo que hace es desde el faro va hasta isla martillo es casi una hora y media más de navegación de ida y después una hora y media más de navegación hasta el paro de vuelta Es una excursión más larga, es una excursión más cara. Por ahí para que tengan en cuenta, para los que piensen venir para la próxima temporada, es que no se ven muy de cerca los pingüinos cuando uno va en el catamarán, sino que se vende una playita, vamos a poner una foto seguramente por acá, y es una excursión larga entonces piensen si la diferencia de plata que van a pagar, la van a pagar solamente por los pingüinos, o si la van a aprovechar con todo el paquete de lo que se ve ¿no? toda la parte de la navegación ver puerto de Williams hay como un par de magias en el camino que para algunos resulta muy aburrida y para otros es extremadamente atractiva, pero es más o menos algo para que tengan en cuenta. Son a las 9 y media arranca la excursión. parada en el día de hoy pensamos que no íbamos a hacer esta parada o okay, que iba a estar al final pero bueno extra súper bien <risa> la frutilla de sí la comimos primero estamos en puerto carelo en la isla brichis hay un sendero interpretativo y un mirador hacia la ciudad queríamos primero aprovechar para grabar esto en la playita que la gente se fue a ver al mirador y ahora vamos a subir a mostrarles cómo es el mirador desde arriba el día está increíble no hay absolutamente bien, sí, nada de eso. viento ah. El sol está fuerte pero frío. La gracia de entrar en el otoño, que el sol aparece, parece que el día va a estar calentito, pero ya está bastante fresco. Ahora vamos a aprovechar para mostrarles un poco más cómo es aquel lado. echamos para subir antes de que suba toda la gente Así podemos grabar esto sin el barbijo Un segundo, el uso del barbijo es obligatorio Nos parece súper bien Toda la gente lo está usando Eso está súper bueno bueno nos cuidamos entre todos Ya hicimos la parada en la isla Bridges Ahora seguramente vamos a ir a la isla de los pájaros A ver Cormoranes. así que vamos La verdad es que no nos podemos quejar porque nos tocó un día increíble, no muy usual para allá Está súper súper lindo, no hay nada de viento, ahora el sol ya empezó a pegar después de hacer tanto frío, así que estamos bendecidos con el día que tuvimos el día de hoy. Ya estamos nuevamente en tierra firme, de nuevo en la ciudad de Ushuaia La excursión estuvo increíble, realmente increíble Queremos agradecer Sí, bueno, el sí, día sí. es precioso, queremos agradecerle a Rumbo Sur por habernos invitado, la pasamos súper bien. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de salir a navegar y la invitación cayó como anillo al dedo. Van a quedar las redes por acá para que los puedan seguir. Esperamos que les sirva toda la información que les hemos tirado, los que les mostramos. No se está pagando tasa de embarque por el momento y como dijimos hoy temprano, La Pingüinera ya son los últimos días, pero a partir de noviembre del año que viene, va, de este mismo año en realidad, va a estar saliendo nuevamente. Si tendrías que dar tips para la navegación Los tips para la navegación serían vengan temprano Es preferible esperar por ahí un poquito más afuera o ser el primero en entrar Así agarran mesa, eligen el lugar en el que quieren estar cómodos Pueden traer su propia comida Si no quieren traer su propia comida o mate o lo que sea El barco tiene un servicio de cafetería Los precios son un poco elevados claramente como en, en todos los lugares donde uno compra comida de esa manera Así que está bueno siempre tener algo con ustedes y... no olviden también ir súper abrigados porque nada estamos navegando sí. y siempre hace frío por más que hoy hubo sol Sí, Era estuvo frío. fresco igual Las Y después otra cosa es No esperen a tener un día como el que tuvimos nosotros hoy para navegar Porque no existe. No, es atípico esto, chicos Es Patagonia, así que es normal que haya un poco de viento Es normal que haya un poco de frío Aprovechen y disfruten de esta hermosa tierra En la que nosotros tenemos la suerte de vivir No olviden como siempre suscribirse, comentar, dar me gusta Seguirnos en nuestras redes sociales Más que nada en Instagram Que es donde subimos más contenido Y nos vemos en el próximo video